¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al Cringe, cringe. Para. para... No... Dañado Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida. El día de hoy... Ah, miren, todo empezó ayer porque mi hermana nos mandó un... un Whatsapp y en ese Whatsapp venía un TikTok y, me di, y nos dijo porque tenemos un grupo con mis hermanas y yo. Y eh, nos puso así de, vean esto, entonces ya me metí a este TikTok y era básicamente una persona usando una aplicación que se está haciendo muy popular en TikTok Donde supuestamente esta es como más certera a la hora como de canalizar las voces o algo así, pues de los no vivos, por decirlo así Entonces pues me dijo, mira hay que probarla, no sé qué, hay que ponerla aquí en este cuarto y demás y yo así de que sí, la bajamos y de ahí todo se puso raro, porque... Pues ahí les compartí unas historias por Instagram. Si no me siguen en Instagram, aquí les voy a dejar eh, cómo pueden encontrar. Tengo Instagram, me pueden seguir por Instagram. Tengo Facebook, me pueden seguir por Facebook. Tengo Twitter, me pueden seguir por Twitter. Tengo TikTok, me pueden seguir por TikTok también. Y, eh, bueno, entonces ahí les puse unas historias. Y todo empieza de ahí, todo se empezó a poner... O sea, si usted O sea, ustedes me pueden decir, María José, es una aplicación de celular. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso. Pero... Se me hace mucha casualidad lo que nos dijo. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Igual... Eh, sí, era eso. Era, era eso. Entonces, les voy a platicar cómo se usa la aplicación. Las cosas extrañas que a mis hermanas y a mí nos salieron. Y de ahí se deriva otra cosa, por lo cual aquí traigo a Marie. Entonces, bueno, vamos adelante. Rápidamente, solo recuerden suscribirse a este canal. Subimos cuatro a la semana y más cosillas por mis redes sociales, entonces sigan el canal de Esta Loca, o sea yo, y vuelvete parte de nuestra comunidad fantasmita, ¿ok? Y si quieren algún producto de mi tienda fantasmita, el link está directo en la cajita de descripción, está todo súper bonito y está disponible la sudadera que todos amaron, así que ahora sí vámonos adelante con este video. Ok, así que miren, como les dije, la aplicación en cuestión se llama Ghost Tube, o sea como tubo de fantasma o algo, algo parecido. Yo la descargué tanto en mi celular, tanto en este celular viejito, pero, um, o sea, funciona bien para las dos, así que si tú tienes Android o tienes iPhone, la puedes descargar. Ahora, la cosa que yo descubrí que tiene Android, que no la pude hacer funcionar, por lo menos en iPhone, fue que tiene como un sensor de proximidad o algo así, es decir, que si se supone que está algún ente cerca de ti, pita. Y en el iPhone no pasa eso, no sé por qué, no sé si yo no pude ponerlo o de plano no, no tiene eso la versión de iPhone. Bueno, entonces miren, es esta, tiene como un fantasmita aquí con estas cositas como de sonar. Esa es la que ustedes van a descargar. Este video para nada está patrocinado, pero esta es la aplicación que muchos... No, un montón, me llegaron un montón de mensajes de cuál es la aplicación, cuál es la aplicación, pero yo se las quería mostrar aquí en un video. Ok, bueno, entonces, fíjense, mis hermanas y yo la descargamos, bueno, Katia, por lo menos mi hermana más chica y yo la descargamos estábamos todas platicando justo eso en la cocina porque acabábamos de desayunar, o sea, si me siguen por Instagram sabrán que eh, pues que estaba ahí porque les tomé una foto de la cocina mi mamá y demás, ok entonces empezamos a usar miren, déjenles enseño así se abre este celular ya está viejito, pero bueno ahí ustedes ya se pueden ver Ok, aquí, este, ay, esta cosita de acá arriba, si se fijan, esto de aquí, esto no lo tiene el iPhone. Por alguna extraña razón, como que no, no sale. Y ese es el sensor de proximidad, proximidad, ok. Esto es como que lo que yo estoy hablando, esto registra el audio de fuera. Y aquí, en la última barrita donde tiene esta banderita, se registra lo que es el audio de los no vivos, por decirlo así. Y este es para calibrarlo. Aquí, si tú lo acercas a otra cosa... Como que ya no agarra. Eso es lo curioso. No asilo. Se... Y así, de repente, te suelta palabras. Tú lo puedes poner en español, en inglés o lo que ustedes quieran. Entonces, pues nosotros lo tenemos puesto así, tal cual. Ahí lo dejamos. Nosotros estamos platicando y dijimos así de que, bueno, pues a ver qué, qué sale. Apenas lo abrimos y la primera palabra que registró, así como ustedes lo escucharon que ahorita dijo asilo, fue Kevin. Y mi hermana, la que, eh, la que es de en medio, la El que... Enfermero asilo y luego enfermero ok, entonces fue enfermero en un asilo no sé, Kevin, fue la primera palabra que dio, mi hermana, la que es más sensible voltea y me dice ¿qué palabra te dijo? y yo, Kevin, y me dice ah. y yo, ¿por qué? dice, ay mira, se me puso la piel de gallina, le dije, ¿por qué? y me dice, cuando yo jugué a la ouija y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? ¿con quién estás habla con quién estoy hablando? me contestó que con Kevin y en eso suelta esta cosa La siguiente palabra que era ¡Joven! Y mi hermana sí Dice, no, es que Kevin nos dijo efectivamente que murió joven Y, mi, o sea, jugaron mis dos hermanas juntas en este cuarto precisamente Y las dos así, sí es cierto Bueno, lo dejamos un rato Como se fijan, no da como que ciertas palabras cada cierto tiempo ni nada O sea, literal es cuando esta cosa quiere O, bueno, no cuando quiera Sino se supone que cuando alguien dice algo, ¿no? La siguiente palabra que dijo fue cocina y yo como les dije, estábamos justo en la cocina, o sea y nosotras y la última que me dio antes de que yo la dejara fue eh, detrás de ti Y yo le dije a mi mamá, ¡ay qué miedo! está detrás de mí y me dice, ¡ay pero ustedes siempre están jugando a eso! Y no sé qué, no sé qué, bueno Dije, la quiero probar en otro lado En este cuarto yo no la puse Me fui al cuarto de mi mamá Donde hay siempre, siempre pasando un montón de cosas Donde les digo que el cuarto está como a dos o tres grados más abajo O sea, más frío del resto de la casa En cuanto la abrí y la puse Me dijo, ¡portal! y nosotros y, O sea, mi mamá escuchó y yo también y me dijo así de que Siempre hemos creído que El cuarto ese de mi mamá hay algo más O sea, lejos de los espíritus Que viven aquí y demás Hay algo más ahí, porque siempre pasan Cosas que sí dan miedo en ese cuarto Siempre está frísimo ese cuarto A pesar de que está la casa Y el cuarto, hagan de cuenta que es un chipote De la, de la misma casa, entonces todo el sol le da directo Por todos lados y el cuarto siempre está helado Entonces, siempre que hemos creído Que ahí pasa... Siempre hemos creído que algo pasa. Bueno, entonces fue portal y no me acuerdo qué otras dos palabras. ¿Ok? Ya me voy a mi casa, la pongo en mi casa y conforme va pasando el día, pues se van poniendo cosas raras. Estaba en mi casa como a las 3 de la tarde y de repente soltó pues lo siguiente: así de que libro, libro, la soltó varias veces. No sé a qué libro se está refiriendo, no sé si está refiriendo a que juegue el libro rojo. De repente soltó la palabra Mari o Mari. Así como Mari con Y Y yo dije En mi casa Donde sí hay una Mari Una Mary pues Una Mari, Mari como yo le digo ¿Es ella la que está comunicando? ¿Me están tratando de decir algo sobre Mari? No sé Entonces pues si yo le pongo la aplicación A Mari ¿Qué dirá? Ok, ya se detuvo ahí Un poco extraño, ahí está bueno, entonces, pues en lo que... Vamos a traer esta silla. En lo que les platico lo siguiente. Vamos a poner aquí a Mari. Oscuro. Y vamos a poner la aplicación aquí. No te des vuelta. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver si dice algo. No sé, en el TikTok que vimos sí tal cual estaba preguntando y contestando eh, a lo que le estaban preguntando o contestando. Entonces, uh... Mari, ¿es tú? Me muero si dice algo. Mari, ¿estoy hablando contigo? O oh, dame una señal de que eres tú, que quieres que haga con un libro. ¿O no? ¿Será Marie? Ok, bueno Ya les digo, eh, chequen la hora del screenshot que les voy a poner Bueno, más bien este no fue un screenshot Más bien de ese celular Tomé una foto de la pantalla con mi celular para mandárselo a mis hermanas ¿Eran ya como las 12, 1 de la mañana? Creo que sí O 11 de la noche, no me acuerdo Pero de repente empezó tun, tun, tun, Una tras otra, tras otra Poniéndome así de... Ok Poniéndome así de que ahogado, eh, incómodo, triste o puras cosas así y asesinado O sea, como si a alguien efectivamente así hubiera muerto Decepcionado, triste, que estuviera incómodo, eh, no sé Pero así una tras otra, tras otra y eran puros adjetivos de ese estilo Como de que pues, de que le había pasado mal pues la persona o no sé Y yo, ah, entonces, esto fue cuando descubrí esto yo tenía este celular así activo, para no porque yo estaba usando mi celular, entonces dije, voy a poner este para ver qué es lo que saca. Yo estaba así acostada en mi cama y empezaron las palabras asesinado, ahogado, no sé qué, así incómodo, incómodo, y yo así como, ay, bueno, bueno. Entonces yo estaba así en mi lado de la cama, cuando volteo, pues hay un espacio que sobra en mi cama, ¿no? Cuando volteo, tit, tit, tit, ahí pitaba de que ahí estaba alguien y yo, ¿eh? me vuelvo a voltear así, le hacía así a todo alrededor de mí, no, pues nada, no pitaba. Justo cuando volteaba y lo ponía así al lado, eh, como que en la otra almohada, tit, tit, sonaba otra vez de que alguien estaba. No ha vuelto a sonar de que alguien ahí estaba. Lo hice como tres o cuatro veces y sí pitaba. Entonces, este, pues qué miedo, ¿verdad? Que alguien, o sea, imagínense que alguien que fue asesinado, ahogado, que sufrió, pues si sí estuviera ahí al lado mío. Marí, ¿por qué te caíste? Si se fijaron, ahorita dijo varias palabras Enfermero, asilo No me acuerdo qué otra Pero ya no ha dicho nada Desde que le pregunté que si era Marí Marí, ¿eres tú? ¿O con quién estoy hablando? Pues vamos a ver si contesta Pero... No sé Así que, si ustedes quieren... Probarla, Díganme en Instagram qué le salió que concuerda con algo que efectivamente sí haya pasado con su vida. Por ejemplo, lo que les digo de, de mí, de que con Kevin, de que sí tuvo que ver y luego con Marie. O sea, son como muchas coincidencias que sí, o sea, créanme, no soy tonta. Sí es una aplicación, yo sé las probabilidades que hay de todo, pero también es demasiada coincidencia que justo en mi casa dijera Marie y justo aquí dijera Kevin, o sea... ¿Por qué no soltó un nombre al azar Marcelino o algo por el estilo? Por qué justo Kevin y luego por qué justo Mary. Y no quiere contestar. Así que pues ahí los voy a dejar un rato. En caso de que algo pase, se los voy a grabar en un clip aparte. Si ahorita dice algo, aquí los voy a dejar un buen rato. En caso de que algo pase, yo se los voy a poner en un clip aparte. Pero aquí yo voy a despedir este video. Y pues bueno, les digo, espero por Instagram, lo que por DM, mándenme lo que sí les dijo la aplicación que tiene que ver con, pues sí, como con ustedes, de que sí algo pasó, algún nombre que coincida o algo por el estilo. eso ha sido todo por este video, fantasmitas. Espero que les haya gustado mucho, que les haya intrigado igual que a mí. Les mando muchísimos besos. Recuerden checar mi tienda en línea, que ya está la tienda fantasmita oficial. Ya está el link en la cajita de descripción. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye. Thank <laughs>